Bueno, eh, ya para finalizar, tenemos al ingeniero José Gregorio Cotúa. Él es un venezolano, vive en Chile, eh, de la empresa simón Él tiene una gran experiencia en el despliegue de redes JIPON e IPv6. Eh, así que, bueno, las personas que estén en este mundo de IPv6 eh, JIPON, eh, la persona a quien recomiendo preguntarle es a él. Agradezco muchísimo tu tiempo, José. Eh, lastimosamente en esta oportunidad se, se encuentra remoto. Sin embargo, no, yo creo que es una no, no podemos perder la, la oportunidad de hacerle preguntas y que nos aclare gran cantidad de dudas. José, eh, adelante, bien puedas. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Se me escucha bien? ¿Me escucha sí, bien? Hola, hola. Dale, si se escucha, José. Muy bien, buenas noches a todos, buenas noches a todo este equipo de personas que ha decidido asistir a este evento, bien sea presencialmente o remotamente a través de la plataforma Zoom. Un saludo a todo el pueblo de México, que viva México. Lamentablemente no puedo estar allá físicamente en esta oportunidad, pero pues estoy acá cumpliendo con el requerimiento que me hizo Alejandro de hablarles sobre... El provisionamiento de IP eh, el provisionamiento de ip 6 en redes 10 YPON. Voy a compartir la pantalla y me valida Alejandro que se ve la pantalla pues bien. Y voy a entrar de una vez en el tema porque sé que tenemos poco tiempo. Eh, estuve viendo por ahí algunas personas que conozco. Les envío un gran saludo y un gran abrazo a todos a los que no conozco también. Y bueno, agradecerle a todo el equipo de LACNI por hacer posible que nos podamos encontrar. Lamentablemente no voy a poder tomarme las tequilas correspondientes hoy, pero será en otra oportunidad. Vamos a comenzar. ¿Se ve sí. la pantalla, verdad, Alejandro? Sí se ve, José. Sí, se ve, José. Muy bien, gracias. Bueno, eh, vamos a hablar de lo que tiene que ver con el aprovisionamiento de IPv6, el despliegue de IPv6, qué necesitamos hacer de IP versión 6 para desplegarlo en una red de acceso 10 Gpon ya a mí en este momento no me gusta hablar de YPON, me gusta hablar ya de 10 Gpon para empezar a dar pasos hacia adelante. Estamos en la década de los grandes consumos de ancho de banda, en la década de los grandes consumos de contenido y YPON es la tecnología que realmente nos permite esto. Primero EPON, después YPON, después 10 Gpon ya está también la tecnología 40 y 100 YPON, así que por eso preferí llamarle a esta presentación provisionamiento de red 10 YPON y de hecho el OLT que tenemos para hacer una prueba es 10 YPON. Bien, eh, bueno, básicamente vamos a tocar tres puntos, que es hablar un poquito, muy brevemente, unos minutos de YPON, eh, de 10 YPON, luego vamos a hablar de los procesos de aprovisionamiento, cuáles son los procesos y protocolos y técnicas que debemos tener muy claro. Y luego, ¿cuál sería el camino que debemos hacer para llevar a cabo una configuración de extremo a extremo y que en definitiva podamos darle version 6 a aquellos clientes que están en una red YPON detrás de una unidad CP de YPON? Muy rápidamente, no es un tutorial de YPON, pero debemos contextualizar YPON al, al, al igual que las tecnologías que le siguen eh, 10 YPON y 40 YPON son tecnologías diseñadas para redes de acceso que tienen la intención de conectar de manera transparente miles de abonados utilizando como medio de transmisión la fibra óptica en modo pasivo, o sea que no se requiere elementos activos en la planta externa, con características muy importantes en términos de capacidad, podemos tener capacidades por puertos de 2.5 gigabit, 10 gigabit, eh, N andas de 10 gigabits para velocidades muy superiores y podemos tener conectados ya no decenas ni cientos de abonados, sino miles de abonados. Una OLT hoy en día, para que tengan una idea, puede manejar en un cuarto de rack eh, 32.000, 64.000 abonados. Es una tecnología que está eh, basada en una arquitectura eh, punto a multipunto, donde el elemento central... Se le conoce como el OLT, es el equivalente a lo que en, en, en XSL es el DISLAN o en, en, en DOCSI es el CMTS. Y en las casas lo que tenemos son unas unidades CPE que se le conocen como las ONT o las ONU. Y la infraestructura de planta externa que nos permite llevar a través del de, uso de una red de fibra de un solo hilo para optimizar el tema de costos. Es completamente pasiva y no requiere, como dije, elementos activos. Eh, una de las características más importantes que tiene JIPOM es que, a pesar de que puede ser utilizada de muchas maneras, es una tecnología muy versátil, eh, su palabra clave es transparencia, es transición, es permitir que las unidades de CP que se encuentran en la casa del abonado, acá, puedan tener conexión hacia la capa del ISP y poder contar con los servicios de Internet que ofrece el ISP. Es decir, en la mayoría de las ocasiones, Gpon es una capa transparente a nivel IP y permite el tráfico desde la CPE hasta la capa superior del ISP. En el caso de 10 YPON, es una tecnología que usa unas, unas landas distintas porque la, la tecnología Gpon como tal multiplexa longitudes de onda para Colocar en una misma fibra el tráfico descendente y ascendente en la red de acceso e incluso puede eh, multiplexar longitudes de onda para el tráfico de jipón que es 2.5 Gb y de 10 GB, que son 10 Gb de bajada. Podemos tener en la misma fibra eh, tráfico jipón, tráfico 10 GB, incluso tráfico overlay como televisión digital o analógica. Podemos meter lambdas para hacer reflectrometría y hacer OTDR, por ejemplo. Y eh, todo esto haciendo uso de multiplexores ópticos. Lo más importante de JIPOM en el concepto de IP versión 6 es que desde el punto de vista IP es una red transparente y permite la transición de los paquetes desde la unidad CPE hasta la capa superior del ISP a altas velocidades con mucha capacidad de distancia. Los, los CPE pueden estar a 5, 8, 10, 15, 20 y hasta 40 kilómetros y haciendo algunos hasta 80 kilómetros, logrando velocidades de hasta 10 gigabits, en el caso de 10 gigabits, y más de 10 gigabits cuando se multiplexan varias landas dentro de la misma fila. Esa es una tecnología que aterrizó para quedarse y da para mucho. Es lo que va a permitir y lo que está permitiendo que podamos ofrecer servicios de gran capacidad en esta década. Ya hoy en Latinoamérica se están prestando servicios de un gigabit de ancho de banda, ya los hay en Argentina, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Venezuela también ya hay un ISP que va a empezar a sacar servicios 10GPON eh, y, y está prestando eh, servicios con ancho de banda de un gigabit, de dos gigabit, de 500 megas, etc. Es una tecnología que se basa en la multiplexación de longitudes de onda, de tráfico, para asegurar el tráfico de bajada y de subida. Eh, el, el, mapa, el mapa completo de la tecnología realmente Pic y se entiende, es una tecnología que realmente arranca eh, cerca del año 2000 con una tecnología que la antecede que se llama Epon que es gigabit, eh, redes pasivas ópticas, capacidades de, de múltiplos de 100 mega Después, bueno, esa ya no aparece en el mapa porque es muy obsoleta ya, después apareció Gpon por ahí en el 2000, comercialmente 2006-2007. Eh, con capacidades de 2.5 gigas por puerto, eso es bastante. Eh, hay que decir que esos 2.5 gigabits son multiplexados para 64, 128, 256 abonados, pero ya la tecnología de PON permite dar en un puerto 10 GB para que sean multiplexados entre 1 y 256 abonados. Y eso permite dar planes con, con, con, con esquemas de reventa eh, muy altos, cosa que no se podía dar ni con CMT, ni con DOCSIS, ni con XSM. Entonces, permite dar eh, velocidades muy altas con fibra eh, a grandes distancias, manejando muchos abonados en unidades muy pequeñas. Y hacia dónde vamos es que esta tecnología, además eh, de, ser, eh, de tener una cara asimétrica con velocidades de 10 y 2.5 de subida, velocidades simétrica con 10 y 10 para dar planes corporativos o incluso los carriers atender a ISP más pequeños, pero ya está... Lista el estándar para la tecnología de 40 GPON que permite meter en una misma fibra eh, landas de 10 GB y puede meter 8 landas de 10 GB y ofrecer tráfico de 80 GB a 20, 40 y 80 kilómetros. Es decir, eh, prácticamente lo que da es miedo a esta tecnología en términos de las capacidades que tiene. Bien. Eh, se me. Bien, ok, yo creo que con eso es más que suficiente. Vamos a quedarnos con la palabra clave, transición, que es una tecnología que va a permitir que las unidades CPE, que aquí le llamamos ONT, puedan tener acceso a los servicios de Internet que están en la red del operador, que está en este lado del mar. Toda esta red para nosotros va a ser transparente, pero a gran capacidad de distancia y de ancho de banda. No vamos a quedar con eso, con ese concepto. Sin embargo, hay que decir que en algunos casos la red YPON también puede enrutar. El OLT también tiene capacidades de, de, de IP, puede enrutar, puede hacer relay HCP, puede eh, hacer procesos de, de proxy, hacer procesos de ARP proxy, de ND proxy. Eh, pero el, el uso más común es que el OLT sea completamente transparente. Muy bien, entonces, eh, hablemos ahora de los procesos que nosotros debemos tener pendiente, qué es lo que tenemos que saber. Recuerden ustedes lo que le dijo Joel, es muy importante, y Alejandro, siempre cuando damos estos cursos, insistimos que lo importante acá eh, eh, es el concepto, que ustedes se vayan con la idea clara. Después, el tema de los comandos, el cómo, si es una interfaz gráfica, un comando allá, un comando aquí, se termina aprendiendo, hay mucha documentación, la Dani ha hecho un trabajo increíble, pero yo insisto en que deben llevarse de estos cursos, es el concepto, la idea clara para que eh, tengan el panorama muy claro para empezar a o continuar o profundizar el proceso de despliegue de versión C. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? En IPv4 las cosas ocurren de una manera. Ya yo creo que todos conocemos el proceso de IPv4 en, en el cual la hay una unidad CPE que en ruta, inicialmente las unidades CPE eran bridge, pero ya hoy en día, digamos 100% de la unidad CPE en ruta, mantiene detrás la red del cliente. Aquí hay un proceso de enrutamiento, IP 4. Aquí está la red, fíjense que aquí no la muestro, pero aquí está la red YPON, porque es transparente en la capa IP. Y después está la capa de aquí de aprovisionamiento, el BNG o el BRAS, toda la capa de control de ISP. Entonces, cuando usted tiene IP versión 4, su ámbito de acción del ISP llega hasta acá. Usted debe hacer lo que tiene que hacer acá para provisionar la interfaz WAN del CPE y todo lo que esté detrás de la, del CPE queda, entre comillas, enmascarado porque queda nateado. Es el primer NAP 44 que ocurre allí. Entonces, el cliente típicamente trabaja en RFC 1918. Aquí hay un proceso de NAP con un IP. Y yo llego hasta acá. Lo que ocurre detrás del cliente es un proceso del cual se encarga el CPE y el ICP no tiene eh, ámbito de acción más allá del CPE. Y sencillamente me preocupo por un proceso, o bien sea eh, DHCP, o bien sea IP, eh, perdón, PPPOE, o direccionamiento estático en algunos casos, pero yo llego hasta acá. Y el tema es que en IP versión 6 las cosas cambian. porque ahora en IPv6, pues el proceso de NAT, entre comillas, no existe. En mi criterio no debiera de existir. Hay algunos trabajos que se están haciendo para, para tratar de volver un poquito al tema del NAT con, la, con las direcciones LUA. Pero bueno, ese es un tema de, que se está discutiendo ahorita, pero eh, eh, filosóficamente el Hyperion 6 nace para no tener que sufrir los problemas que tenemos en NAT, recuerden que ustedes los procesos en NAT son procesos conectados, cambian mucho los, los, los CPU y, la, y los niveles de procesamiento de los equipos, entonces lo, con lo primero que tú te encuentras en IPv6 es que no hay NAT y eso significa que el ISP ahora tiene que, la capa de control tiene que no solamente llegar hasta acá, que lo tiene que seguir haciendo, sino que adicionalmente tiene que llegar hasta la red del cliente. Si el cliente tiene una nevera y esa nevera se va a conectar al supermercado para hacer una compra en línea, ya vamos, ahora todo es automatizado, ahora con esto de la inteligencia artificial yo no sé a dónde vamos a llegar, pero esa nevera va a tener que tener una IP versión 6 y esa IP versión 6 de alguna manera está provisionada o Viene de algún proceso que definió y desplegó el ISP. Si aquí hay un celular, si aquí hay un reloj, si aquí hay una computadora, todo eso, todas estas direcciones IP van a tener que ser globales. No hay el concepto de dirección IP privada. Y eso significa que hay un nuevo desafío, hay nuevas cosas que hacer. Tiene el ISP que encargarse de algo que antes no se encargaba. Pero, insisto, eso no es una mala noticia, es una buena noticia porque ya me estoy ahorrando, estoy quitando el proceso de NAD y al quitar el proceso de NAD aparece el problema real y aparece la solución, que es darle direccionamiento a la red cliente. Y básicamente lo que vamos a aprender hoy es cómo direccionar esa red cliente. Este curso, este, lo que yo les voy a hablar en, este, en, este, en esta hora que me queda, eh, es cómo direccionar esta red cliente que ahora es Hiperversión 6, que puede ser tan pequeña como una lacto conectada y tan grande como un centro eh, o un campo universitario o como una eh, red de pequeñas oficinas de un cliente que estén interconectadas. Puede ser tan pequeña o tan grande. No importa, la vamos a provisionar. Eso es lo nuevo. Entonces... Para resumir, lo nuevo en IPv6 es que el ISP tiene que desplegar una serie de cosas aquí que vamos a aprender ahorita para llevar el direccionamiento hasta el último equipo que esté en la red cliente. Direcciones IP hay por demás eh, mecanismos para hacerlo hay suficientes eh, con todos los elementos de seguridad y de escalamiento y de automatización correspondiente. Eh, para que cualquier dispositivo que esté ahí tenga una IP versión 6 y tenga acceso al Internet. En términos muy prácticos y muy en blanco y negro, vamos a dividir ese proceso en dos partes. La primera parte es cómo provisionamos la interfaz WAN del CPE. Está acá el proceso 1, aprovisionamiento IP versión 6 de la interfaz WAN del CPE. Y proceso 2, aprovisionamiento de la red LAN del cliente porque esa red está a un salto, al menos a un salto, y tengo que llevar direccionamiento hasta allá, ¿ok? Eso, ese es el desafío. Eh, llevar ese direccionamiento tiene, es un desafío, la solución está, y la vamos a aprender hoy. Pero ese desafío pasa porque no se nos debe olvidar que todo proceso de direccionamiento es realmente un proceso de enrutamiento. Entonces, a mí no me sirve de nada definir unas direcciones IP en la red del cliente. Recuerden ustedes que no es un cliente ni 10 ni 50, son millones de clientes. Para algunos ISP son miles, para algunos ISP son cientos de miles, y para algunos ISP son millones. Piensen en una ciudad de China que tiene 80 millones de habitantes, y cada uno de ellos tiene... Un dispositivo CP y en cada uno de ellos hay 50 dispositivos conectados. Pues a todos ellos hay que darles al menos una IP y eso debe ser automático. Que aprenda, prenda el equipo, tenga internet. A mí no me sirve de nada direccionar un equipo si no lo enruto. Entonces, esto que está acá, esta flecha, es un trabajo doble. Tengo que direccionar y tengo que enrutar. Porque yo le puedo dar a usted una dirección IP y usted se la configura en su laptop. Pero si no está enrutada, no se hace nada con ella. Entonces, el proceso número dos, este que está acá, que es el aprovisionamiento de las reglas del cliente, tiene que ser acompañado por un enrutamiento de ese direccionamiento. Ese es un proceso claro. No deben olvidar eso y ahorita se lo voy a demostrar. Muy bien. Bien. Eh, Sigamos. Entonces, bueno, resumiendo, en ipv versión 6 no hay IP no privada, no hay nada, todo el direccionamiento es global, eh, debemos automatizar y centralizar el direccionamiento de la regla LAN del cliente, todos los dispositivos, cada dispositivo ahí va a tener una IP eh, y la idea es que sea una IP global, para eso la LACNI o el RIP correspondiente habrá asignado un barra 32. Recuerden ustedes que un barra 32 es... Eh, todo el espacio de IP versión 4 multiplicado por un barra 64. O sea, son cuatro mil eh, y tantos millones de barra 64. Es una locura la cantidad de dirección IP. Y bueno, hay algunos criterios ahí de cómo asignar eso, ¿no? el plan de direccionamiento, etc. Entonces... Partiendo del hecho de que el OLT es transparente, esto es transparente, esto es transparente, transparente, transparente, aquí hay un switch de acceso transparente, y básicamente vamos a hablar es cómo un enrutador de acceso que está acá, lo más sencillo de un enrutador, en el caso de los ISP grandes, pues esto es el BNG, o esto es el BRAS, eh, y debe, a través de una red que puede ser tan sencilla como un enlace microonda o tan compleja como una red MPLS, o una red de BXLAN, debe provisionar a una unidad S&P... ...y no a una, sino a millones de unidades S&P... ...de manera centralizada, eficiente, con un control... ...que nos permita dar de alta y dar de baja... ...y que además esté integrado con un sistema de facturación... ...porque de nada me sirve darle de alta al abonado... ...si después pues tengo que de alguna manera controlarlo. Entonces, debo asignar direccionamiento, debo enrutar... ...debo sincronizar con el sistema de facturación... Y debo además controlar el ancho de banda al que dispone. Aunque el tema de, de ancho de banda, eso está cambiando mucho porque, como los anchos de banda cada vez son más grandes, pues ya se está llegando un momento en el cual el ancho de banda no se controla. Eh, esa última frase que dije eh, genera mucha polémica, pero ahí se la tengo. Bien. Eh, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un repaso muy brevemente para ya entrar de una vez en, en la práctica que les quiero mostrar sobre los métodos de direccionamiento. Es decir, ¿de qué protocolos, técnicas disponemos para direccionar interfaces? Recuerden ustedes que las direcciones IP se asignan, se asignan a interfaces de red de equipos. Entonces, tenemos métodos. El más conocido, pues, el sencillito es utilizar un método manual, que es decir, bueno, esta interfaz tiene un IP y esta es la longitud, y ya está, fuera. Tiramos un comando, le damos un par de clics a alguna interfaz y queda una interfaz configurada. Y ya está. Pero hacer eso en, en 5, 10, 50 equipos es muy fácil, pero hacerlo en 50 mil, 1 millón, 10 millones de equipos y entregar un servicio en menos de 30 minutos es casi imposible. Entonces existen unos métodos, por ejemplo, el... el algunos que son automáticos, como el link local Caladre, que bueno, nos sirve para todo el tema de enrutamiento. Recuerden ustedes que en IP 6 todo el enrutamiento es en local Caladre, los, los gateways. Pero disponemos de mecanismos heredados de IP 4, que también se usan en IP 6, como el DHCP, eh, después extendido a la delegación de prefijos, que hablamos a la ahorita, eh, Acompañado con relay, que también aquí vamos a ver que es fundamental el relay es decir, un intermediario que reciba peticiones de HCP y las procese aguas arriba, y el proceso de RA o de Slack que nos permite, pues, eh, autoconfigurar interfaces WAN bajo el concepto de que un enrutador hace eh, anuncio de prefijo, eh, típicamente cubas. Y bueno, después hay otros esquemas como PPOE, como direcciones de privacidad, pero nos vamos a quedar ahorita con el de HCP, con el RA, y con la delegación de prefijo con y sin relay. Este no es un curso de IPv6 básico, pero esos conceptos debemos manejarlos bien para afrontar el desafío de un direccionamiento de una red IPv6 en una arquitectura G-POM. Hay que decir también que cuando uno configura una interfaz de red, hay dos caminos. El primer camino es lo que se conoce como IP over Ethernet, en el cual la configuración puede ser manual, automática o de HCP. Y el otro camino es utilizar una arquitectura PPPoE, que, bueno, requiere todo un tema de sincronismo y toda una arquitectura de autenticación, pero que también funciona, ¿no? A algunos les gusta, a otros no, y algunos lo han heredado de, la, de, la, de las redes y 4 No importa cuál sea el camino, tenemos que afrontar el desafío del cual les he hablado. En el caso del proceso de RA, bueno, creo que es ampliamente conocido, la idea es que un enrutador a través de una interfaz bajo una configuración previa haga un anuncio periódico o a petición de un prefijo barra 64 junto con algunas opciones como el DNS, el NTP, etc. No me acuerdo si el NTP va por RA, creo que sí. Eh, y permite que los dispositivos que estén en ese mismo dominio puedan tomar ese prefijo y utilizando el eui 64 o algún otro elemento de generación de eh, direcciones únicas en basadas en un prefijo, pueden autoconfigurarse una dirección IP-UA y poder tener desde la interfaz WAN acceso a Internet y eh, tener un default gateway para salir a Internet. Es, un, es uno de los primeros procesos de IPv6 de los cual hace más de 20 años y creo que sería pues, eh, redundante hablar más en detalle de esto. Creo que todo el que empiece a trabajar con IPv6 debe conocer este proceso. Pero ¿Por qué lo traigo a colación? Porque la configuración de las interfaces WAN de los CPE lo podemos hacer, se puede hacer estáticamente, pero no se recomienda, se puede hacer utilizando RA o utilizando DHCP. Eh, bueno, aquí hay todo un tema: el RA es sin estado, el DHCP es con estado, pero alguna vez el estado se necesita por tema de login, por tema de tracking. Eh, en algunos países es obligatorio que sea DHCP, es un tema que no. No, no voy a tratar ahorita, pero disponemos para las interfaces WAN de dispositivos CPE, entendiendo que esto que está aquí es una red de acceso y que esto es el enrutador de acceso y que estos son los CPE, disponemos de mecanismos como el RA y el DHCP con y sin estado para configurar las interfaces WAN de CPE. Sin embargo, una de las cosas importantes de, eh, yo voy a retrocederme aquí un par de láminas acá, una de las cosas importantes en version 6 que pasa a veces desapercibido es que en version 6 nosotros no necesitamos darle internet al CPE. De hecho, el CPE puede no tener internet. Lo que nosotros necesitamos que tenga internet es la red del cliente. De hecho, el internet el CPE puede perfectamente ser bloqueado, salvo que requiera alguna, por ejemplo, un TR-069 en la nube, algún acceso del CPE a la nube o a, al sistema NMS, pero realmente lo que necesitamos es que el cliente navegue, no que el CPE navegue, salvo para casos particulares. Entonces por eso el provisionamiento de la interfaz WAN del CPE realmente es opcional. Podemos suprimirlo si sí necesitamos enrutamiento, porque necesita tener un default gateway, pero la IP de la WAN realmente es poco relevante, es salvo que se necesite de manera particular, ¿ok? Porque la navegación viene del cliente y eso ocurre porque no hay nada. Al no haber nada, las transmisiones, las conexiones a internet vienen del cliente. Muy bien. Eh, ¿Por qué es necesario entonces el DHCP versión 6 con delegación de prefijo? ¿Se acuerdan ustedes que hace minutos les dije que nosotros necesitamos direccionar y enrutar la red cliente? Bueno, la manera en que nosotros direccionamos, o sea, asignamos direccionamiento a la red cliente, es que la red de control le envía al CPE unos prefijos, un pool de prefijos barra 64. Ese proceso se llama delegación. Es decir, decimos, bueno, si yo necesito configurar algo que esté detrás de ti, yo te voy a mandar un pool de prefijos. Por ejemplo te voy a mandar 16 prefijos barra 64. Entonces, a ese bloque de 16 prefijos barra 64 se le conoce como prefijo delegado. Un prefijo delegado es un conjunto, un número, generalmente potencia de A2, eh, de prefijo barra 64. Ahí también hay todo un tema, si son 16, si son suficientes con 16, si son 64, 32, 256, 65,000. Eh, yo soy de los que piensa que debe mandarse en barra 48, esos son 65,000, barra 64, y bueno, eso es un tema también de otro web, ¿no? Pero esa es la razón por la cual se necesita de un protocolo que no envíe direccionamiento, sino que envíe prefijo. Por eso se necesita un nuevo protocolo que se llama DHCP versión 6PD o mejor dicho, de HCP, delegador de prefijo, cuya arquitectura es cliente-servidor, donde hay un servidor que entrega prefijo, hay un cliente que lo pide, el servidor se define en base a un pool y bajo una petición los entrega. Un proceso igualito al de HCP, pero que no entrega direcciones, sino que entrega eh, prefijos. Eh, inicialmente se definió un RFC solo para la delegación, pero ya a partir de, eh, no me acuerdo el año exacto, la delegación es parte del estándar de, de HCP versión 6. Entonces, el mismo servidor que hace HCP versión 6, a un esquema de opciones, da delegación. Eh, es, es bastante sencillo. Muy bien. Eh, yo les quiero dar un ejemplo. Voy a dedicar un par de minutos aquí para dar un ejemplo de cómo un proceso de delegación. Cuando uno hace un proceso de delegación, uno lo primero que hace es definir un prefijo base. Yo se lo voy a aplicar con el ejemplo de una vez que vamos a hacer. Permítame abrir este documento y mostrárselos acá. Perdón. Miren, son tres niveles de, son tres escalones. Prefijo base, prefijo delegado, prefijo barra 64. Entonces, por ejemplo, yo defino un prefijo base barra 48. Es como el gran prefijo de donde voy a tomar prefijos delegados. De manera que cuando alguien me pida un prefijo delegado, yo tomo uno de ahí. Entonces, defino un barra 48 y de ahí digo, bueno, cada vez que me pidan un prefijo, voy a entregar un barra 56. Entonces, si yo tengo un barra 48, manipulando un poquito el tema de los bits, y voy a entregar barra 56, eh, si usted recta... Una formulita bien sencilla: 56 menos 48 es 8, 2 a la 8, 256. Usted tiene de S barra 48, 256 prefijos barra 56. Y los podemos enumerar. El primer prefijo es este: este es el primer barra 56 de S barra 48. Este es el segundo, este es el tercero, y así sencillamente hasta el prefijo número 255, comienzan en cero. Ahora voy a tomar, por ejemplo, el número 2, que es el tercer prefijo. Recuerda que comenzamos en cero. Entonces, tomo el prefijo número 2 y ese prefijo delegado, que es un prefijo delegado, tiene a su vez N el prefijo barra 64. El objetivo es dotar al CPE de prefijos barra 64. Lo que pasa es que los entrego en bloque. Entonces, si yo te quiero entregar barra 64, te entrego un barra 56 y que equivalen a 256 barra 64. Yo les aseguro que cuando ustedes hagan esto tres, cuatro veces, se lo aprenden de memoria. No le tengan miedo esto, esto es muy fácil. ¿Ok? Los que ya lo saben, lo deben de saber que es muy fácil. Los que no sepan lo que es muy fácil al hacer tres, cuatro ejercicios, se van a aprender esto de memoria. Yo les recomiendo, agarren el prefijo de documentación, agarren un par de refrescos, de tequilas o de cervezas, o de vino, hacen un par de ejercicios y en un día se van a aprender esto de memoria, créanme, mejor que yo. Yo me enredo bastante con los números. Entonces, el primer prefijo barra 64 de ese delegado sería este. El segundo sería este. El tercero sería este. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que este es el segundo barra 64 del tercer prefijo barra 56 tomado del barra 48 base. Bien, entendido eso. Aquí hay una tabla que también hay, eh, después otra pregunta, bueno, ¿cómo trabajo? Trabajo barra 48 para 56, trabajo barra 56 para 60, trabajo barra 48 para 52. Entonces, les hice esta tablita aquí, igual el material se lo voy a hacer llegar. Eh, hoy aprendí algo de mi antecesor Wesley y es que es bueno colocarle ahora un QR para que eso me parece una excelente idea dice el amigo Webin, lo voy a hacer, pero para el próximo webinar. Eh, entonces, por ejemplo, si usted ve esta tablita, usted dice, bueno, si yo tengo un prefijo barra 48 y delego barra 60, yo podré delegar 4.096 prefijos y cada uno de ellos tendrá 16 barra 64. Miren, en Jipón es muy bueno porque todo está por Puerto Jipón. Por Puerto Jipón puedo tener 128 o 256 abonados. Entonces, a mí me gusta mucho la fórmula de un barra 48 por Puerto Hipon o de un barra 30 de, de, de, de, de un barra 48 por Puerto Hipon o de un barra 36 eh, para, para barra 48 y lo divido barra 36 para barra 40 y, y un barra 48 para cada perfil delegado. Entonces hay muchas opciones. Hay personas que dicen no oh, un barra 48 es mucho para un cliente. Un cliente, entonces, bueno, lo voy a entregar un barra 60. Miren, de esto incluso hay un webinar por ahí que dio Alejandro Acosta con algunos expertos. Eh, yo les diría no más de un barra 48 y no menos de un barra 60. Si quieren promediar un barra 56 es bueno. Si quieren hacerlo conforme a la normativa del ACNI, que no es tan vinculante, pero ayuda... Un barra 48 para cliente no va a hacer daño, va a funcionar muy bien. Bien, entonces, eh, ya les expliqué lo de los prefijos, prefijo base. Aquí hay otro ejemplo. Básicamente me quise con el, quedar con el que vamos a hacer. Aquí está un poquito más explicado el tema de... La idea es moverse en los nibles. Eh, es una recomendación de Alejandro Acosta. Eh, no es buena idea, por ejemplo, un barra 41, un barra 43, porque... Se van a enredar un poquito más. Si ya en los nibles uno medio se enreda, con, con números que no sean bordes de nibles, nos enredamos un poquito más. Y la deja hacer lo más fácil posible. Bueno, listo. Eh, en el tema de. Eh, vamos a entrar ya en la práctica. Y voy a ir directamente al ejercicio que vamos a hacer. Miren. La topología que tenemos es esta, esta que está acá. La voy a mostrar aquí un poquito más. Allá. Tenemos un enrutador de acceso, aquí lo vamos a hacer sencillito, no No, no vamos a hablar ahorita de la autenticación de, de BNG o de BRAS, porque realmente las peticiones de, de direccionamiento deberían ir contra un AAA y ser autenticadas, no voy a tocar ese tema ahorita porque no tenemos tiempo, pero sí quiero que nos quedemos con el concepto de provisionamiento puro. Un enrutador de acceso, eh, tenemos un switch de acceso, muchas veces estas, do estas dos cosas son una misma cosa, tenemos el OLT, el transparente, eso el nivel de provisionamiento es transparente, la red JIPOM y aquí está el CP. Los dos protagonistas de estos procesos son el que provisiona, que es el enrutador de acceso o el BRAS. Esto puede ser muy sencillo o tan complejo como, como una red MPLS o tan sencillo como una red microondas, o una red de fibra, un anillo, etcétera. Pero lo que, lo que nos importa es que este señor provisione al CPE que está acá. El CPE es un router. Esto es un router y necesitamos garantizar que lo que esté aquí tenga... Eso, eso es lo que queremos. ¿Okay? Entonces, fíjense. Vamos a ver un poquito los parámetros, muy rápidamente. Eh, en el tema de la ONU, miren, inicialmente, yo me acuerdo que yo di los primeros cursos de JIPOM en el 2006... Me acuerdo que fue en Puerto Rico, la gente, claro. Y en aquellos tiempos, eh, los ONT, las ONT eran tipo brillo, o sea, que eran transparentes. O sea, que realmente eh, no había despliegue IPv6 todavía. Realmente, el, eh, el router estaba detrás de la ONT. Pero del 2010 para acá, empezaron a hacer fuerte el tema de las ONU en, enrutadas. Y ya hoy en día, uno uno tiene todo. Tiene routing, tiene NAT, tiene proxy, tiene reaccionamiento de puertos de MZ, eh, Wifi, varios puertos Wifi, puertos de telefonía. O sea, no hay nada más completo que una ONU. Pero en todo caso, debemos parametrizar. Eh, ella va a trabajar en modo capa 3. Eh, yo la voy a configurar en modo IPv6 only. Ella puede trabajar en, en dual stack, en IPv4 only. Y voy a entrar directo a la configuración. Vamos a dedicar unos minutos a la configuración de la ONT. Cuando usted va a configurar una ONT. No sé si se dieron cuenta, pero entré con una dirección IP lino caladre, miren, FE80, Esa es otra cosa buena que tienen las ONT, al menos una de Huawei, que trae una IP ya viene con IP versión 6 nativo y trae una lino caladre del lado del cliente y no hay que ponerse la IP otro. Y, y entramos directo. Entonces, eh les decía que usted puede configurar una ONT por muchos métodos, ¿no? por XML, por un gestor gráfico del, de la marca del fabricante, eh, por TR-069, eh, por comandos, eh, desde el OLT, algunos fabricantes permiten la configuración de la ONT desde el OLT, pero yo voy a utilizar un método bien sencillo que es vía web, ¿okay? porque no es el objetivo ahorita... La herramienta, el objetivo es ver el concepto de lo que tengo que configurar dentro de la ONT. Estamos bien de tiempo, ¿no, Alejandro? No sé si Alejandro se fue, pero sí. creo que todavía me quedan 20 minutos. 20 minutos. Sí, nada no más, sí, nada no no más de 25. No 25. Sí. Sí. Ya, yeah. yeah. y además me permite validar, se me escucha bien, ¿verdad? ¿Me escucha todo bien, ¿verdad, Alejandro? Sí, se escucha. Muy bien, seguimos. Entonces, fíjense, configuración vía web. Te entra, bueno, te un usuario por defecto, un password por defecto. Eh, yo les recomiendo que le entren por IPv6 para que se vayan acostumbrando. Eh, entonces, mire lo primero que hay que hacer es, porque esta ONT tiene la posibilidad de trabajar en capa 2, en capa 3, y lo primero que tenemos que hacer es decirle que va a trabajar en capa 3. Y eso lo hacemos acá. Vamos aquí a, a los puertos LAN y básicamente, activando estos check acá, le decimos que ella va a trabajar en capa 3. Es decir, que esos puertos van a ser enrutados. Porque eh, la ONT va a trabajar en modo CP. Si yo quito este check de acá, quiere decir que el puerto 4 va a trabajar en modo bridge. Y no es lo que quiero. Entonces, sencillamente activo los cuatro puertos y les voy a aplicar. Primer paso es decirle que la ONT en esos puertos va a trabajar en modo enrutado. Si es que quiero el Internet en los cuatro puertos, puede ser que quiera el Internet nada más en el puerto 1 y los otros puertos los puedo manejar para televisión, para telefonía, etc. ¿no? Pero vamos a, no a entrar ahorita en N-Play, vamos a quedarnos solo con el servicio de Internet. Entonces, lo primero que voy a hacer es configurarle a esa ONT una interfaz web. Porque una de las cosas que tienen las ONT es que vienen completamente desconfiguradas y hay que construir la configuración. Entonces lo que voy a hacer es crear una interfaz WAN. Voy a decirle, mire, usted va a tener una interfaz WAN acá. Voy a configurar esto que está acá, esta interfaz WAN. Recuerden, el cómo lo aprende rápido. Lo primero que debe aprender es el qué es lo que tiene que hacer, el concepto. Esa es mi recomendación. Entonces yo lo primero que voy a hacer es crear una interfaz WAN. Si usted se encuentra mañana con una ONT que nunca haya visto lo primero que tiene que hacer es decir, ¿debo crear una interfaz web? ¿Después de dónde? Vamos a ver si es por aquí o por acá. Entonces, le voy a dar nuevo, y aquí vienen los parámetros de la interfaz. Entonces, miren, es muy sencillo. Básicamente, bueno, habilitarla. Lo primero es decirle cómo voy a encapsular, si voy a encapsular PPPoE, si voy a encapsular IP over Ethernet. En este caso, no hice el ejercicio con PPPoE, lo pude haber hecho con PPPoE, no, no va a dar tiempo. Eh, vamos a encapsular IP over Ethernet. Y aquí me dice, bueno, ese, esos paquetes, esa interfaz va a ser para traficar IPv4 only, IPv6 only, dual está. Los que me conocen saben que yo soy pro IPv6 only, al igual que Alejandro Acosta y Wesley. Y les exhortamos a que si no es posible el IPv6 only, al menos el dual está. Aunque en Gipong eh, casi que es... Eh, eh, hacer IPv6 only tiene unas implicaciones serias a nivel de la red entonces casi siempre termina siendo dual stack en el caso de japon pero yo voy a hacer el ejercicio IPv6 only porque no voy a tocar el tema IPv4 entonces le digo IPv6 only es una buena idea hacer un laboratorio IPv6 only para ver cómo anda es un buen inicio y entonces aquí le digo mira esa interfaz va a ser de un router va a ser enrutada y le digo puede ser Puede ser brichada, no es el caso, quiero que ruten El servicio es internet, esto es un poquito el maquillaje. Las ONT de Huawei, si no le dice que es internet, no deja navegar, porque él diferencia de los tipos de servicio y la navegación. Y le voy a decir que esto es muy típico también, a pesar de que puedo manejar el tráfico aquí sin Vila, o sea, un TAC, que es muy típico manejar el tráfico desde la ONT con Vila. Entonces, le voy a decir, sí, vamos a trabajar VLAN. La VLAN que hemos dispuesto ahí es la 266. ¿Okay? Puedo, trabajar, puedo trabajar también calidad de servicio manejando prioridad. No lo voy a tratar ahorita. Y le voy a decir, me vas a enrutar el tráfico de los puertos 1, 2, 3 y 4. Y puedo enrutar también y darle servicio a los puertos Wi-Fi. Va a ser transparente. Pero básicamente, estoy construyendo un rock. Y ahora viene lo, hasta aquí, eh, es lo básico. Ahora viene lo de la versión 6. Entonces, Aquí, en la parte de IP versión 6, hay dos cosas. La primera es cómo voy a direccionar. Está el segundo, pero voy a explicar lo primero. Esta parte que dice aquí, modo de adquisición IP, significa de qué manera vamos a configurar este direccionamiento. Esa línea dice cómo va a configurar esa dirección. ¿Recuerdan que le dije que había dos flechas? Flecha 1 acá y flecha 2 acá. Entonces, este 1 es... Entonces, allí podemos decirle, ah, bueno, esa dirección IP va a ser de HCP, va a ser Slack, va a ser estática. Si le digo estática, me pide la IP, la longitud, etc. O ninguna. Fíjense que puede ser ninguna, pero puede ser que, que no requiera direccionamiento para la UAM. Es un buen ejercicio. En este caso, como yo quería enfocarme y quiero enfocarme en la delegación, no voy a hacer ahorita el ejercicio del DHCP para la WAN. Lo voy a hacer para la delegación, para la WAN. Y vamos a poner la Slack. Automático significa Slack. ¿Ve? Ustedes tendrán que ver, en base a muchos parámetros, si, si van a hacerlo la WAN del CPE en DHCP, lo cual tendrían que instalar un servidor DHCP versión 6, o Slack, para lo cual tendrían que eh, montar un router y hacer que anuncie prefijo. Bien, eh, y ahora viene lo segundo. Lo segundo es, ah, ¿y cómo vas a direccionar los prefijos de la red LAN? Es decir, esto, esto es lo segundo. Este número 2 es esto que está acá. Esto que está acá es el 2. Entonces, le digo, no, usted va a obtener los prefijos utilizando el DHCP versión 6PD, de modo cliente. Entonces, usted le dice al CPE que él va a hacer. Se me salió la. Tiene que empezar otra vez. No pasa nada. Vean, si sí lo vuelvo a aplicar. fue porque no le di salvar y me agarró el timing. Entonces, ya le di acá. Vamos a hacer la interfaz otra vez. Así si le pasamos. Entonces, versión 6 acá. Este, router 266. a simplificar con los, con los puertos y DHCP automático y le damos a aplicar. Ahí hay algunas otras cosas que son un poco más avanzadas, como DSLI incluso algunos EP, pues permiten hacer el NAPT versión 6, no voy a entrar en ese tema ahí. Entonces ahí configure la, la WAN. Fíjense ustedes, tan solo con yo configurar esa WAN, tan solo con yo configurar esa WAN, yo voy a abrir aquí el servicio, Voy a meterme aquí en el OLT en segundo. Voy a habilitar el. C no, lo, lo voy a hacer al final porque. Ahora les explico por qué. Me faltan un par de cosas. Con eso, lo que yo logro es que el CPE obtenga un pool de perfil, Entonces, tengo que irme acá, aquí a LAN, y aquí en, en la parte de. Eh, DH, en la parte de. Acá, en DHCP versión 6.0. Y tengo que decirle, bueno, primero, ¿qué dirección IP tiene del lado LAN? Es decir, ¿qué dirección IP versión 6 voy a poner acá? Una cosa importantísima. El CPE del lado LAN no necesita direccionamiento WUR. Porque él solo necesita un IP para que sea default gateway de la red LAN. Por lo tanto, con que él tenga una link localada es suficiente. Típicamente es la fd 80 punto punto punto entonces digo ¿cómo voy a obtener los prefijos? utilizando la WAN ¿cuál One? la que acabo de configurar máscara la máscara es ¿por qué se habla de máscara acá? porque como yo recibo un barra 56 yo puedo decirle al CPE, mira, cuando tú recibas ese barra 56, que son 256 barra 64 Quiero que tomes el tercero. Entonces, la manera de decirle, es decirle, bueno, toma el cuarto. Perdón. Es decir, si yo le pongo acá, toma el cero. Si le pongo acá, toma el 1. Si le pongo acá, toma el dos. Pongo acá, toma el tres. Es decir, de los 256 para 64 que reciben toma el cuarto. Ya está. ¿Vale? Eso es lo que significa esa base. Insisto, a la C3-4 ejercicio lo vamos a perder. El DNS, ¿por dónde viene? Los, los CPE también tienen que recibir DNS para dárselo al cliente. Esa es otra cosa. Entonces, eh, lo de la WAN. ¿De cuál WAN? De esa que viene. El DHCP también envía DNS. ¿Ok? Y bueno, aguas adentro, habilita el RA y el DHCP aguas adentro. Es decir, acá... Envía de HCP y envía RA para que los clientes este, se configuren con, con lo que acabas de recibir. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos definido un barra 48. Acá. De ese barra 48 le dimos un barra 56 al CPE. Y de ese barra 56, él tomó uno, el cuarto tomó un barra 64 y le hizo R.A. y D.H.C.P.A. Así es como llevo y resuelvo el desafío. ¿okay? Ese es el tercer paso de la ONT. Y me falta una cosa eh, que es por acá. Ya no en LAN. Sino acá en... Un segundo. Aquí en rote En la parte de... Eh, de FAULE IPv6 Router, tengo que decirle que la puerta de enlace de, de, la, de la CPE es la interfaz WAN. Esto es muy importante para que el tráfico vaya hacia Internet por esa WAN. Esos son los cuatro pasos para configurar un CPE con IPv6. Y una última cosita acá que es opcional y es que todas las CPE tienen eh, una tabla de ruta. Y yo puedo agregar rutas estáticas. Eso una vez me lo preguntó un alumno en un curso. Me dijo, oye, yo tengo que necesariamente la red del cliente tiene que ser directamente conectada al CPE. No, usted puede tener aquí un router y poner otra red por aquí y puede poner un router y puede hacer un enlace inalámbrico La red del cliente puede ser tan pequeña o tan grande como usted quiera. Entonces el CPE te ayuda porque el CPE te permite agregar rutas. Incluso algunos CPE pues tienen IGP hacia adentro, no, CPF y, o, o RIM. Pero al menos dotamiento estático y pese a tiempo. Bueno, listo. Déjame salvar por aquí, por si acaso ya está configurado el CPE. Todo esto se puede hacer de diferente manera, con, con un gestor gráfico, con XML, con TRC069. Pero bueno, aquí lo he hecho para ilustrar el qué, lo hemos hecho con... Eh, de manera manual a través de la interfaz. gráfica Déjame salvar aquí. Y ya tengo listo el CP. Entonces, fíjense. Vamos a ver el resultado a él. Yo voy a hacer dos cosas. Primero, voy a mostrarle el RA. El RA. Recuerden que dije que lo iba a hacer con RA. Pero bueno, se puede hacer con DHCP o con RA. Voy a hacer un RA acá. Aquí. En la VLAN 266. VLAN 266. Voy a hacer un RA. Para que le llegue direccionamiento a la ONT. Le llegue un direccionamiento acá. ¿eh? Que también lo puedo hacer con DC, Lo voy hacer con RA rápido Entonces, bueno, básicamente, este es el router Huawei. Aquí hice esto con router Huawei. Esto es un 6730. Entonces, obviamente, en la interfaz VLAN 266. Esa interfaz está en un puesto. Todos esos parámetros están acá. Vamos a verlo aquí rapidito. Ahorita voy con el OLT. Y bueno, aquí está lo, el, el OLT. Aquí está, está en, en la interfaz 2, se puso esa interfaz como trunk y se configuró ahí una vila. Entonces, fíjense, básicamente esa vila, que es eh, técnicamente la interfaz IP, la, la, la interfaz elevada a IP, básicamente bueno, tiene un direccionamiento IP de s 4 a pero lo más importante acá es que tienen direccionamiento GUA. Aquí está. Grábense este prefijo. FF68FFFD. Y bueno, aquí tienen los parámetros del RA: los parámetros de tiempo, de tiempo de vida, preferencia, el Hub Limit. Bueno, está el 255, pero la idea es que esté ajustado un poquito más seguro. También puede mandar RA, puede mandar DNS. Bueno, estos son parámetros para que se envíen los, los RA. Y ahora lo voy a habilitar. Eso se hace con el comando version 6 md ra hal Básicamente, este comando dice empieza a enviar ra. Vamos a ir un momentico a la ONT y yo quiero que ustedes vean, vamos a ver el estatus y ella ya debería, ah, me faltaba que en el OLT el servicio estaba deshabilitado, déjame activarlo. Este es el OLT, también lo manejo por comando. El service Core, no tienen por qué incluso saber de, de los comandos, pero básicamente se crea una estructura ahí. Ahorita voy a conversar un poquito sobre esa. Déjame habilitar el service call para que el servicio pase hasta la, a la ONT. Entonces, vamos a ver la ONT. Fíjense que la ONT, al cabo de algunos segundos, va a tener una, inter, una IP en la WAN. Mira, aquí está. Ya ya se configuró su direccionamiento IP en la WAN. Ya la ONT tiene direccionamiento IPv6 en la web. Ya logramos nuestro primer objetivo. Tenemos IPv6 acá. Miren este ejercicio. Mira. Yo voy a agarrar este IP, que es la IP de la ONT, y voy a irme a Internet. Okay. Y voy a hacerle una prueba. Vamos a hacer un pin desde Internet. No sé si ustedes tienen IPv6 y te le pueden acuerden. El IP es un poquito difícil de copiar. Le voy a hacer un pin desde Internet a esa ONT. Vamos a ver. Ahí está, ¿ven? Ya esa ONT tiene internet. Pero a mí no me sirve eso. Porque a mí no me sirve que la ONT tenga internet. A mí me sirve que tenga internet la PC que está aquí. Esta es la que yo quiero que tenga internet. Entonces, el trabajo está medio. No hemos llegado al final. Entonces, me falta un paso más. Tengo que ir con la delegación de prefijo. Vamos a... A ver cómo se configura la delegación en un Huawei. ¿Okay? Después lo voy a llevar a un micro -team porque van a ver algo que tiene que ver con el enrutamiento. Yo les tengo aquí los comandos del de DHCP. Básicamente, yo tengo que crear un pool. Pon esto un poquito más grande para que lo vean. El concepto es crear un pool. Fíjense que el pool es este. Aquí está el barra 48. Básicamente, aquí le digo, miren. Usted va a agarrar de este barra 48. Va a agarrar barra 56 Y cuando los asigne. Los, los asigna con un tiempo de vida. Manda DNS, etc. Y después lo que voy a hacer. Es que en la, en la VINAN 266. Activa esa delegación. ¿Okay? Lo voy a Sencillamente me voy a la interfaz. Y corro este comando. Entonces fíjate. Me voy a la interfaz 266. A la VINAN 266. Y corro este comando. Ahí activo. El vamos a ver el pool un momentito. Pool, VLAN, 266. Y ahí está el pool. ¿eh? Este es el pool. Quiero que fijen su mirada en este prefijo. Este prefijo 2203-7210-FFS. Vamos a ver qué pasa con el ONT. Vamos a darle un unos segundos y vamos a ver si ya llegó el prefijo delegado. A ver, ver se si tardó un poquito. Este no está rápido. Es entrar. Y ahorita debería llegar el prefijo delegado. Vamos a ver si corri el comando bien. Aquí está DHCP versión 6 server pool y ahí comienza a atender. Vamos a darle unos segundos más. Y ya la ONT debería haber recibido un pool. Se le ha todavía. Vamos a checarlo en el OLT. Un segundito. El Playmark Address. Vamos a ver si lo estamos viendo en el OLT. Ahí ya está. Entonces debería llegar, vale, otro segundito, si no, la, la reinicio un momento. Cambiamos un parámetro aquí y le damos un Save para que aplique. Vamos a ver si ahora ya la... Aquí está. Entonces, fíjense, aquí está la Guan que ya hablamos de ella, ya tienen que y ahora me llegó un prefijo. Miren, si ustedes se dan cuenta, es el primer prefijo del bloque, es decir, es este prefijo que está acá. ese es un barra 56. Creo que todos lo están viendo. Ahora, ese prefijo como tal no me sirve de nada. Yo lo tengo que anunciar por la LAN. Porque la idea es que de ese prefijo se tome un barra 64 y se lleve aguas abajo. Y la PC que está detrás de la CPE tome uno de esos prefijos. Específicamente el tercero, el cuarto, perdón. Porque le puse una máscara. Y vamos a ver lo que ocurre. La PC que está aquí atrás. Eh, fíjense que ya recibió el prefijo, fíjense que esto que está acá es el, prim, el cuarto barra 64. Miren la relación entre el prefijo barra 64 que tomó la PC y la máscara que está ahí arriba, esta máscara que está aquí. Entonces miren la, la, la PC, ya tiene direccionamiento. Si yo me voy a la PC y ahora navego en IPv6, tengo IPv6, tengo conectividad. En realidad no la voy a tener y ya les voy a explicar por qué. Ahorita no tengo IPv6. ¿Por qué? Y esto es muy importante. Vamos a repasar rápidamente. Le di IP a la WAN. Resuelto. Le di prefijo al CPE. Resuelto. El CPE se puso el cuarto barra 64. La PC agarró IP. Perfecto. Todo eso está bien, pero faltó algo. Este prefijo no está enrutado. Bueno, resulta que el DHCP servidor de Huawei no enruta el prefijo delegado. No lo enruta. Eso demuestra que si yo entrego un prefijo y no lo enruto, no hay internet. ¿Okay? Eso es una de las cosas que yo quiero que ustedes se lleven de este curso. Ah, bueno, ¿y cómo resuelve? Bueno, hay un truco. El truco es, yo voy a bajar el DHCP. Vamos a bajar. Voy a bajar. Vamos no, a meterme aquí. En la vida. Vamos a bajar. Le digo, bájame el, de, el DHCP, el servidor delegado, bajo. que ¿okay? bajo? Y lo que voy a hacer ahora es que voy a hacer un relay, es decir, le voy a decir al Huawei o al router de acceso que cuando haga, cuando reciba una petición de HCP, cuando el Huawei reciba una petición de HCP acá, Reciba esa petición y haga un relay hacia alguien que está aquí arriba, que es un microtip. Porque resulta que el Huawei, por eso hay que ver cada caso en particular, el Huawei cuando hace relay, sí enruta el perfil. De microtip también. Microtip lo enruta cuando delega, pero el Huawei no, tiene que hacer relay. Se lo voy a demostrar. Vamos a hacer relay. Para hacer el relay, lo que tengo que hacer es venir acá. solo aquí se lo pone Activación del relay, lo que tengo que hacer es correr estos dos comandos. Pero básicamente le digo, haz el relay y en ruta. Me corre los comandos y se los explico rápidamente. Y básicamente le digo, hazme el relay a este IP, este IP es un microtip, y en ruta el prefijo de delegado. El microtip está acá. Déjeme, yo voy a reiniciar un momentico la ONT para que aplique y me vuelva a hacer la delegación. Mientras que les explico la delegación al del microTIC, ha sido el chance que esto reinicie, ¿ok? Y ya con eso estamos casi terminando. Vamos aquí a salvar y luego. Bien. Ya vamos al En el microTIC. Bueno, el microTIC tiene un buen sistema de delegación, funciona de maravilla. Bueno, básicamente se hace el pool acá. Aquí se hace el pool. Aquí, muy sencillo, te vienes IP versión pool. le defines aquí el mismo prefijo, el mismo bar 48, le dices que va a entregar un barra 46, barra 56. Después le defines opciones, básicamente defines el DNS, hay que ponerlo en hexadecimal. Puedes mandar dominio también, hay que ponerlo en hexadecimal. Puedes mandar NTP también, puedes ponerlo en hexadecimal. Y después, sencillamente, monta el servidor, le dices en qué interfaz. Aquí puede ser en cualquier interfaz porque al fin y al cabo está relay. Y le, le dices el pool. Entonces, lo que ocurre es que el, la ONT le pide prefijo al Huawei y el Huawei le hace relay al microtip. Entonces, el microtip le manda el prefijo al Huawei el Huawei le manda el prefijo a la ONT y a la vez lo enruta. Vamos a mirarlo. Vamos a ver la ONT. Vamos a volver a entrar. Vamos a ver el prefijo. Vamos a ver el status. Debe haber obtenido el mismo prefijo. Aquí está. Pero ahora hay una diferencia. Si yo me voy al Huawei... Y yo le digo, display, y versión 6, routing table, que es muestra en la tabla de ruta, se van a dar cuenta que aquí hay un prefijo. Esta ruta que está acá, que es una ruta UNR, es la ruta del prefijo delegado. Eso se llama enrutamiento de prefijo delegado. Sin eso, no hay navegación. Y ahora, la PC que está detrás, usted va a ver que ahora sí tiene internet. Ahora sí tiene internet. Ahora yo puedo hacerle un pin a Google 2001-4860, que es el famoso 8888. Y ya la PC tiene internet. Y hemos logrado nuestro objetivo. Fíjense todo lo que tuvimos que hacer: tuvimos que montar un RA para darle IP a la WAN del CPE o DHCP. También, si queremos login y estado. Montamos un servidor para darle prefijo. Tomamos un barra 64. Hicimos RA acá con DHCP. Hicimos un relay acá para que me enrute. Montamos un DHCP en un microtip. O puede ser otro Huawei. Y el Huawei enrutó Todo eso hay que hacer para que la PC de aquí tenga internet. Y de esa manera es que hemos logrado el objetivo. Eh, bueno, aquí yo les voy a hacer llegar, eh, Alejandro, eh, me imagino que hay una parte donde se le puede dejar este material a todas las personas. Están ahí todos los comandos, tanto en Huawei, al final están los comandos en el microteam, para crear la delegación del en microteam, en hexadecimal. Les quiero hacer llegar esto, si no, les haré llegar una página web donde los pueden descargar. Esta información va a ser publica a todos los que asistieron al evento. Eh, bueno, recomendaciones. Voy a volver a la presentación porque ya estoy cerrando. Recomendaciones, eh, entender bien siempre, bueno, la, la recomendación de base es iniciar o profundizar, si ya ha iniciado el proceso de despliegue y versión 6, más si tienen una red YPON, la red YPON anda muy bien versión 6, la, toda la ya en versión 6, todas las páginas de contenido ya están en versión 6, eh, segunda recomendación, hagan pruebas pilotos, hagan demos, hagan práctica, eh, practiquen, entiendan bien lo que están haciendo, el, lo de los comandos, el equipo, eso se ve en el camino, pero entiendan bien cuáles son los procesos que necesitan desplegar para llegar a cabo el objetivo, que es que la PC o el dispositivo, digo la PC porque me sale, pero pues cualquier dispositivo acá, tenga un versión 6. Ese es el objetivo. Y para eso tenemos que hacer varias cosas. Defina qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, con qué equipo, cuándo, de qué manera. Ya después son recomendaciones puntuales. Una VILAN por Puerto Guipón. Recuerden que por cada VILAN va a tener que hacer un DHCP, un RA, un DHCP versión 6, etc. Pero comiencen a andar el camino. Alejandro, yo creo que con eso, básicamente, eso sería... No sé si hay alguna pregunta. Hola, hola. Bueno, primero, José, mil gracias por, por la presentación. Y sí, tenemos aquí un, unas cuantas preguntitas. Calculo que unas tres, pero de igual manera, estas son las que están por Zoom. Si alguien en sala desea hacer una pregunta, me avisa. Intercalamos personas en sala con una pregunta en Zoom. Voy comenzando con las de Zoom. Eh, Mayor Galigas, Elías, pregunta. ¿Cómo estructura, estructurarías en el PD si tienes la necesidad de dar enrutamiento específico, como por ejemplo, segmentar redes en casa por las aplicaciones nuevas que llegan al hogar? Por ejemplo, ¿necesitas otro barra 56 a un cliente de Empresarial? A ver si, si entendí la pregunta. Si detrás de la ONT hay una red que comienza con una Digamos, una sencillez bien simple la red, pero esa red necesita evolucionar hasta que sea enrutada, eh, de repente un, eh, un enrutamiento, un salto más, no hay ningún problema. Desde el CPE se puede hacer y con el mismo barra 56, si es que se definió el barra 56 como delegación que recibe la, la CPE, que son 256 barra 64, de principio debería ser suficiente para una red mediana. Eh, por eso es que yo sugiero mejor entregarle un barra, 52, un barra 52 o barra 48 al cliente para que el cliente pueda eh, hacer la red tan grande como él quiera. Recuerden ustedes que con el, la entrada del Internet de las cosas y, y, y, el, y la recomendación esta de una VLAN por servidor que se puede extrapolar a una VLAN por cada dispositivo o un barra 64 por cada dispositivo, lo cual es perfectamente viable. Entregar un barra 48 ayuda mucho en esa dirección. La red del cliente puede crecer tanto como quiera y no haría falta entregar otro barra 56. Eh, si en esa ONT eh, existe, eh, si esa ONT atiende a dos clientes, bueno, se le entrega un pool grande en un delegador especial, digamos, tú puedes separar los delegadores. Por tipo de cliente, por VLAN, por OLT, por tipo de servicio. Y cada delegador entregará el tamaño de los prefijos que corresponda. No tienes que homologar que todos los delegadores entreguen siempre barra 56. Unos pueden entregar barra 60, uno pueden entregar barra 52, barra 56, barra 48. Yo diría que nunca menos de un barra 60. De manera que ahí, con un, con un solo prefijo que reciba el ONT, debería ser suficiente. Espero que te haya entendido bien la pregunta. Vale, sí, yo, yo vale. pensaría que también va de esa manera. Eh, Elías, si la pregunta era otra, bueno, siéntete libre de, de volver a, realizar, a realizarla por, por el Zoom. ¿Alguna persona en sala que quiera participar? Una pregunta a José Gregorio Cotúa. Eh, recordatorio: es la primera vez que en, en, durante los eventos del ACNIC estamos dando cursos de IPv6 y redes 10 Gpon. Así que bueno, es una novedad bien interesante y contar contigo, José, es bastante, es un honor. Este, tenemos otra pregunta del señor Henry Godoy por Zoom. Él, él indica, muy buena presentación, José. Una pregunta. Debido a la dificultad de desplegar un demonio CLAT en el CPE, ¿cuál sería otro lugar en la topología JIPON que crees que podría albergar un CLAT? ¿Lo ves como una alternativa? ¿Podría funcionar? Sí, sí. Eh, re recordemos que en el esquema 464 es LAT, el CLAT va en el dispositivo, hay dos lugares donde puede ir al CLAT, en el dispositivo final del cliente para, eh, digamos, llegar hacia IPv4 cuando él es solo IPv6, o puede estar en el CPE para también llegar desde el CPE haciendo un NAP44 o... Eh, Sí, nateando tráfico que viene de, de, de versión 4 y detrás del CPE y quiere ir con una, sobre una red de transporte para que después a través del PLAT vaya a una red tipo de versión 4 eh, perfectamente el CLAT podría ir dentro del CPE de Gipón, sin ningún problema. Ahora, ese soporte a tardar. Las ONT hasta el momento no tienen, no les he visto un soporte importante a nivel del CLAT. Eh, yo creo que eh, la carrera la va a ganar el despliegue de IPv6 nativo. Porque recuerden ustedes que el CLAP se requiere cuando el IPv6 only necesita ir a un sitio de IPv4 y no dispone de una IPv4 de origen. Entonces, ahí, ahí es que se necesita el CLAP. Pero por alguna razón, lo, lo, los fabricantes de los CPE. Se han tardado en el soporte del CLA en el CPE, lo cual en estos momentos sería una excelente solución. Pero pareciera, esto es una opinión personal, que como que están jugando a que, a que todo aquel que todavía no está en IP versión 6, sino en IP versión 4, y necesitaría de un CLA, terminará, terminará estando en IP versión 6, y si un destino está en ipv 6, pues el CLA ya no se necesita. Entonces, sí, en el, en el CPE puede, puede ir sin ningún problema y podría funcionar sin ningún problema. Recuerden ustedes que el CLAT es una aplicación que va en un dispositivo que tiene IPv6 only y que el CLAT le lo engaña y le genera una IPv4 para que él crea que está generando tráfico desde una IPv4, transita por una red de transporte IPv6 y después el CLAT lo termina lateando hacia una IPv4. Pero eso es una transición realmente. Porque cuando aquel dispositivo que estaba en ipv 4 se mueva a ipv 6, esa necesidad de conexión que pase por el clan ya no se requiere. Como que los factores, creo yo, que como que están esperando que, por ejemplo, Skype. Skype no tenía soporte en ipv 6, con el clan le podíamos llegar desde un ipv 6 only, y después Skype terminó estando en ipv 6 y ya el cloud no necesitaba para Skype. No sé si con eso respondí tu pregunta. Muchas gracias, Henry. Henry, creo que nos hemos visto en otros cursos. Te mando un gran abrazo. Vale, gracias, José, por, por la respuesta y a Henry por la pregunta. ¿Tenemos una, pregun ah, perdón, ¿tenemos una pregunta en sala? Vale, adelante. Uh, buenas tardes, muy buena presentación. Eh, yo soy Neri Machado de LocalNet Paraguay. Y simplemente una consulta puntual. Actualmente, nosotros en Dual Stack eh, estamos delegando los prefijos a través de, del concentrador PPPOE, activando el Slack en el CPE. En este caso, nosotros, al pasarle este trabajo de delegar el prefijo a la OLT, eh, ¿cuál sería la, la mayor ventaja que estamos ganando con esto? Ya, eh, sí, si le entendí bien, eh, digamos, estaríamos usando un esquema de PPPOE para la configuración de la CPE. Y sobre ese esquema, PPPOE iría la delegación, ¿cierto? Esa es la pregunta. ¿Sí, si me validas. Sí, José, indica sí, que esa, esa es la pregunta. Entonces, la pregunta, delegación, no. cuando existe PPPOE también. Sí, miren, el, el el PPPoE es la manera en la cual eh, encapsulamos los datos desde el CPE hacia la red IP y el y el y la delegación es un mecanismo para entregar prefijos van pueden ir de la mano sin ningún problema si usa IP over es decir prescindir del PPPoE o si usa PPPoE el delegador va a funcionar de la misma manera. Hay un servidor y hay un cliente y el transporte es PPPOE o IPOB. Eh, realmente no hay ninguna ganancia en términos de la delegación. El CPE va al fin y al cabo recibir el prefijo delegado y lo va a colocar a disposición de la red LAN del cliente de la misma manera tanto si es PPPoE como si es IP over Ethernet. El, el usar o no el PPPoE tendrá algunas implicaciones de ayuda eh, en tanto el, el, el tema de la gestión del cliente, porque si ya viene de una gestión que es con usuario y pago, probablemente seguir con la misma tendencia le favorezca. Pero el, el, la delegación viene lista para trabajar como sin PPPoE. No hay, no hay una mejora de la delegación, porque sea BPOE, ni una de mejora porque sea BPOE. Ok. Creo que había una pregunta más en sala. Okay, una pregunta más en sala, después una remota y necesitaríamos cerrar la sesión porque nos hemos quedado sin tiempo. Pero vamos con la pregunta en sala. Sí, eh, buenas, mi nombre es valery Flusalkowski de Altis Dominicana. Y mi pregunta es... Eh, ¿Qué otro software o solución, además de MicroTIC, yo puedo usar como servidor para DHCP versión 6? Eh, esa será la pregunta. Muy bien. Buena pregunta. Mire, eh, afortunadamente, el, el, yo diría que después del de concepto de RA, el protocolo con mayor soporte, eh, debería ser el DHCP versión 6. Casi que no podemos vivir sin él. O sea, es fundamental. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que todo enrutador enfocado a una red de acceso, probablemente un enrutador de borde, un enrutador de, de, de, de core, de transporte, no vas a encontrar ese soporte, pero todo enrutador para acceso o todo... Equipo con capacidades de BNG o de bras eh, tiene soporte. Mira, te puedo decir: MicroTik lo tiene, bueno, Huawei ya lo viste que lo tiene, anda muy bien con el relay, sin el relay no te van a enrutar. Eh, incluso los servidores Linux, hay un demonio para, hay varios demonios, varias aplicaciones que hacen muy bien la, la, la delegación. Eh, Cisco, por supuesto, eh, Fortinet, F5, F5, eh, todos ellos tienen soporte de delegación. Es fundamental. No se puede casi que entender el IPv6 en Japón si no hay un equipo que disponga de la delegación de prefijo. Y yo me atrevería a decir que cualquier equipo que vaya en la red de acceso tiene soporte hasta el más sencillo de delegación. Incluso para hacer práctica, montas una máquina virtual o un emulador y me pones Lino y MicroTip. Y vas a poder hacer ejercicio, hacer smiffer, ver cómo anda, estudiarlo en detalle. Es un soporte ampliamente soportado. Tanto el DHCP versión 6 como el DHCP versión 6-PD, que es el delegador. Pueden trabajar en paralelo con la misma aplicación incluso. Así que despreocúpate porque ese soporte es... Eh, y todos tienen soporte incluso de relay. No debería no de problema allí. Ahora... Por ejemplo, soportes como mecanismos de transición sofisticados como el que aplicó OL, ahí sí algunos todavía están débiles en ese soporte, pero de HCP viene casi que en todos. Vale, José, un millón de gracias. Este, necesito que nos queda una sola pregunta en línea antes de cerrar la sesión que me la resumas en menos de 90 segundos. El señor Fabián Alvarado pregunta si el OLT no es transparente si tiene IP-WAN hacia el router e IP-WAN hacia el ONU, ¿hay problemas? Buena pregunta, buena pregunta. De hecho, el, el OLT, eh, todos los OLT, al menos los que yo conozco, los top 5 que son Huawei, eh, Nokia, ZTE, Fiverr, Calix, creo que esos son los más importantes. Eh, tienen la posibilidad de que el OLT trabaje en modo no transparente, es decir, enrutado. Eh, un paréntesis, hay que decir que cuando es en modo enrutado, el performance disminuye un poco. Un OLT en capa 2 puede, no sé, voy a decir un número, puede switchar 2 terabytes de tráfico, pero a lo mejor enrutado, nada más en ruta 700 gigas, por decir un, un número. Pero respondiendo a la pregunta, no hay ningún problema. Si el OLT pasa a trabajar en modo enrutado, inmediatamente se activan todas las características de capa 3 en IPv6. Eh, de, de estos cinco que yo te mencioné, todos la tienen. Tienen RA viendo para, para, el, para el... para el CPE. Eh, tienen DHCP y además tienen Relay. Y, lo, y, y hacen el Relay y cuando hacen Relay, entregan delegación en ruta. Es decir, están preparados para que si no trabajan en capa 2, sino en capa 3, Hacen el trabajo igualito que eh, como si fuera un router. Incluso los, estos OLT cuando pasan a capa 3, tienen OSPF versión 3, tienen rip png tienen IBGP. Claro, no soportan muchas rutas. Yo no lo recomiendo por el tema de performance. Porque no voy a manejar el mismo tráfico que si manej lo manejaría en capa 2. Sin embargo... He trabajado en proyectos donde este, por cuestiones puntuales se ha colocado el OL3 en RUTAR y hace el trabajo impecable. Realmente no va a haber ningún problema. Claro, vas a tener que saberlo configurar. A lo mejor cambia los comandos un poquito, pero no, la respuesta es no va a haber ningún problema. Muchas gracias por la pregunta. Vale, bueno, un aplauso virtual para José. Y dejamos a Sandra para que haga el cierre. Bueno, en realidad quiero pedirles un fuerte aplauso en realidad para Ale, para Wesley que estuvieron aquí, José nuevamente.